algunas instalaciones deportivas y eh, alteraciones en la atención en juntas vecinales, que son de las de barrios rurales y juntas de distrito.